Bien, muchísimas gracias Amado. Eh, quiero destacar y resaltar eh, un acontecimiento que tengo la información que me llega hace unos minutos de la renuncia de un importante y fundador, eh, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos hablando del señor Fernando Guzmán. Eh, hace una carta pública dirigida al, al, al presidente de acá, del PLD. Y además, lo que más nos llama la atención, esta carta también dirigida al presidente Danilo Medina, son los puntos a los, que, los cuales él ilustra por qué decide desistir eh, de permanecer al Partido de la Liberación Dominicana. Estamos hablando, señores, de una persona con 40 años sirviendo al Partido de la Liberación Dominicana y fundador del mismo y en una de las áreas más difíciles del partido que es la seguridad el área de seguridad eh, junto con Rafael González eh, y un grupito pero ellos dos sobre todo Fernando Rafael estuvieron ahí muy muy dedicados a esa área, que es peligrosa sí lo, lo voy a detallar es proteger bien. a las grandes, a las grandes figuras del partido cuando vienen a la ciudad. Mira la carta, eh, ahí la podemos poner dirigida al licenciado Cornelio, presidente municipal del Partido de la Liberación Dominicana, eh, vía el señor David Cuello Colón, presidente de Intermedio. Dice lo siguiente: Distinguidos señores, luego de extenderle un cordial saludo, tengo a la bien presentarle esta misiva donde plasmo mi historia política dentro del partido de la liberación dominicana. Hoy tengo en el partido de la liberación dominicana 40 años y 10 meses sirviendo, sirviendo al partido para servir al pueblo, que ese era el lema del PLD. Cuando, bueno, este es el lema actual, pero siempre ha sido su lema. Dice lo siguiente... Lo que quiero decir es que entré el 7 de octubre, un domingo del año 1979, y les puedo asegurar que en esos casi 41 años dentro del PLD he desempeñado varias funciones, que ahí es que vamos, amado, como son secretario general del C80CB5, encargado de, C de finanzas, presidente de la Unión de Organizaciones Popular, miembro de la Dirección Media del comité de base, miembro de la seguridad nacional a la que te referías y coordinador regional de la seguridad del PLD hasta la fecha. Además actualmente eh, eh, elabora eh, me informan como eh, encargado, director de la, eh, administrador de la zona franca, destacando cuál es la situación de la zona franca que ahí no hay nada, no sabemos qué parte por qué no administra él no renuncia al cargo. ¿Pero, pero ahora? Porque, sí ¿Cuántos días le quedan? Ya eh, eh, bueno, entonces mira lo siguiente: dice hoy, hoy presento mi renuncia como miembro activo del Partido de la Liberación Dominicana. Si ¿Sí podemos poner el título del tema, muchachos. Dice er, por las siguientes razones. Primero, porque entiendo que el licenciado Madi eh, Danilo Medina Sánchez se burló de la obra del profesor Juan Bosch en el Partido Dios, de la calma, Liberación mancha. Dominicana. Segundo el título. Segundo. Es Danilo el único culpable de la derrota del PLD y de la división del PLD. Incluso él mismo dijo que un partido dividido no gana elecciones. Chamo. Eh, se olvidó de la base. Se creyó dueño y señor del PLD solo por ser el presidente del país. Dice él. El comité central y el comité político, por no disgustar al presidente del país, no plantearon en ningún momento buscarle una solución política a un problema personal entre Danilo y, de, y Lionel. Escuchate esa última esa parte. O sea, no intentaron buscar ni resolver un problema político interno para que no causara la situación de división y que por consecuencia de derrota contundente desde el 2012 empezaba esa lamentablemente tema, Danilo chamo, fue presidente tema, dice ya para finalizar la carta, sin otro particular en el momento con alta estima y consideración me despido, Fernando Guzmán Ventura, atentamente ahí está sellada y recibida esta documentación eh, nos llama la atención eh, quisimos mostrarla acá. Entendemos que algunos eh, dirigente de... dirigentes o personas que mm. tengan un poquito mm. de visión de la realidad, de lo que está pasando. ¿Eh? Ah, sí. Quizás tú creías que te iba a ir lista. ¿eh? Ya iba a pelear porque pensaba que era... Felicidades Ay, y convidados no sí. que estuvo de cumpleaños en el día gracias. de hoy y se lo guardó. Sí, me quedé calladita, ¿Sí? me quedé calladita. Felicidades. felicidades. Muchísimas gracias, muchachos. un momento que abrazaron, te abrazaron interesante, sí. pero ahora. No me se recicaron. puede. Muchas gracias. Bueno. Ya yo iba a pelear de que miren, yo sabía que mi vida cumpleaños. Muchísimas gracias. Felicidades. Sí, eh, bueno, cerramos y diciendo que. Mira, Carolina, en ese comentario. Eh, le decía, ah, ahora, por el asunto del puesto Yo le tomo no, Yo le voy a la... responder ahorita no, Yo le pongo la parte importante Es el partido en, la, en lo que ha llevado la cúpula A su propio partido Y a dónde se encuentran a partir de ahora No sé Es incierto para mí Si podrá ese mismo grupo que llevó hasta ahí Al partido, restablecer un entusiasmo En la militancia y la hemorragia caso, es intensa. El llamado debe de ser a los peledeístas a Correcto. que se unan a la causa de salvar el partido o así entiendo yo que otros que tienen una visión clara de lo que ha pasado en el PLD a lo interno con su comité político, el presidente Medina, eh, van a seguir siguiendo los mismos lineamientos, mira, llegarán a un punto en que será un partido minoritario. Exacto, Eso es lo que eh, se estila, si no hay un cambio estructural interno mira, fuerte. Con Danilo Medina lo que se espera es otra división del partido. Total. En la situación en que está en este momento, con Danilo ahí en la, en, en la presidencia, en la dirección básica, ¿no? principal del partido. Es lo fraccionarse que se... más. Exacto. Esa por, por su actitud, por su ego, egocentrismo, por una serie de cosas. Totalmente, ahí está, y posiblemente. Eso de la, veremos... Eso a hacerlo la perspectiva de ustedes, naturalmente. Sí, sí, sí, no, claro. que Lionel no es egocentrista, Lionel no es, no, no, es centralista, no, no, Lionel no es, no, es, no, Lionel no, no es nada, Lionel es el dueño no, y el, el, el, el señor de Lionel. ¿Quién provoca la división del PLD? Danilo. ¿Quién provoca la división del PLD? ¿Quién provoca la división del PLD? ¿Quién provoca la división del PLD? Por Dios, pero cómo no lo voy a tener? Si no fuera porque me tengo que ir, claro que sí. Claro que sí. Estamos Hablando de de, olvídate no de, historia, la historia. de la historia, olvídate de historia, la realidad en este de momento no es, presento, olvídate de, de historia, que la realidad en este no, momento por, es, argumenta, no, pero te voy a responder, pero si tú me dejas te voy a argumentar, argumenta. la, cuál es la realidad que tiene el PLD, una derrota contundente a nivel Gozal. municipal, y tú recuerdas que decía, no, porque fue por la suspensión de las elecciones, y qué pasó a nivel legislativo y a nivel presidencial, lo partieron, un eh, término popular para que te voy entiendas. Yo a Ojalá que no carruina. te vaya. Lo rompieron al PLD. ¿Y quién es el responsable? Por comité político, cierro. Como Pero déjame tu ¿Cómo vas a responder? ¿Tú sabe tu lo sabes lo que es la, la sociología? Tú has estudiado mínimamente lo que es la sociología. Lo que Háblame de los resultados. No, no, las... de no. permiso, amado. Háblame Apectos de resultados, sociales. no, háblame de resultados, no me hable de qué sociología que háblame no, no, de resultados. No, el comité político del PND, perdón Yerjan, el comité, claro, no, no, no, no, no, el comité no, no, no, no, no, no, el comité político ni... del PND Todavía no te El comité Vamos político a del PLD de No subordinó, va a dar se subordinó a Danilo Medina y se convirtieron en empleados de él y por eso no se atrevieron a decirle que lo estaba haciendo mal y perdieron por eso. Gracias, Carolina. Muy gracias, bien. No Muchas pedía, gracias, no gracias, y felicidad, felicidades para gracias, ti. Gracias. Miren. métele un globo allá en la boca. El... <ríe> bien. Yo voy a comenzar el tema, no importa, no te ¿Cuánto?